Y en la segunda parte, lo que vamos a ver es otra forma de desarrollar teoría axiomática en Isabelle, pero en lugar de usar entornos locales, que como hemos hecho en la primera parte, lo vamos a hacer utilizando las clases de órdenes. Mirad, vamos a usar una teoría que conocéis, que es la teoría de los órdenes. ¿Qué significa una relación de orden? Que una clase eh, una clase, recordad, una clase al fin de cuentas, igual que parecido a lo que sí habíamos hecho en jaque, una clase es una colección de tipos que tienen esa propiedad. Bien, pues, ¿qué propiedades tiene que cumplir una relación para que sea una relación de orden? Pues tiene que cumplir la propiedad reflexiva, la propiedad transitiva y la propiedad antisimétrica. Pues eso lo definimos. Mira que ahora no estoy usando la palabra locales, sino lo que estoy usando es la palabra clase y la clase va a ser la clase de los tipos que tienen relación de orden. Esto es algo parecido. ¿Os acordáis de Haske lo que era la clase OR? Cuando poníamos OR o poníamos EQ o poníamos NU. ¿Os acordáis de, la, de las clases, no? Poníamos NU. Todo esto eran clase de tipo. Lo que pasa es que en, en Haskell eh, las clases tenían que pasar, empezar por mayúsculas, aquí no. Pues la clase de o, bueno, pues tenía una operación en la que se permitían hacer comparaciones. Bien, pues aquí decimos, la clase de los órdenes tiene que tener una operación, que le vamos a llamar la operación menor o igual. ¿Qué es esa operación? Pues coge dos elementos y me va a devolver booleano. ¿Qué significa ese boleano? Va a ser verdadero si el primero es menor o igual que el segundo. Y para no tener que escribir, es por ahorrar la notación, En lugar de escribir menor o igual, pues escribimos menor o igual de esta forma. Bueno, aquí podría haber una primera pregunta, una pregunta sintáctica, es decir, bueno, ¿y dónde está el símbolo menor o igual, ese raro que has escrito? Y lo escribo el raro para no entrar en conflicto con los predefinidos. Entonces, si venís aquí y buscáis en operadores, eh, hay uno donde los, no, operadores, no, relaciones. Ta, ta, ta, ta, relación. Pues la relación menor igual, lo veis, os ponía encima y es pres eQ. Es decir, si lo escribí es barra pres -eco. Y veis que compré ya casi completa pre -GQ o pre. Si le dais pre-jeq, es este. Si ponéis barra pre y queréis el segundo, bueno, ya está. Y si no queréis nada, pues siempre podéis venir a los símbolos. Aquí le dais al menor. Aquí le dais al mayor. Pues se pueden usar todos esos símbolos como enlásticos. Bien, pero esto lo que me está diciendo es la operación. Aquí lo que le estoy diciendo es que es infija y además no asocia ni por la izquierda ni por la derecha. Y el 50 es la prioridad, es para dónde va la precedencia, perdón, dónde va a agrupar. Esto lo único que me está declarando es la propiedad y esto es lo único que se hace en jaque, es decir, perdón, la propiedad, la asignaturas que tiene una operación con ese tipo de argumentos. Pero, como estamos en un demostrador, además hay que decir que se cumplen estas tres propiedades. A la primera le llamo reflexiva, a la segunda le llamo transitiva. Si x es menor o igual que y y menor o igual que z, entonces x menor o igual que z. Y la antisimétrica, si x es menor o igual que y, y el y es menor o igual que x, entonces x e y tienen que ser iguales. ¿Ha quedado clara la definición de la clase? La definición de la clase es decir de qué tipo es la, operación que tiene, la relación que tiene que tener y qué propiedades tiene que cumplir. Bueno, cuando defino la clase también se genera automáticamente teorema. Por ejemplo, si yo le pregunto quién es el teorema trans, bueno, pues el teorema trans es este de aquí. Bueno, y para trabajarlo bueno, pues vamos a empezar un contexto. Abro un contexto en donde voy a trabajar con relaciones de orden. El contexto de orden. Bueno, aquí tenía la clase y ahora ya tengo el contexto. Y vamos a demostrar propiedades. Bueno, no solo demostrar, sino que en el contexto también puedo definir cosas. Voy a definir. X va a ser estrictamente menor que Y si X es menor o igual que Y, pero el Y no es menor o igual que X. Bueno, en la definición del menor estricto eso es el menor y otra vez en lugar de usar la palabra menor pues voy a usar el símbolo de menor ¿vale? veis que aquí le estoy poniendo la misma prioridad 50 el símbolo y que no va a ser asociativo y una vez que tengo esta definición puedo usarla para demostrar nuevas propiedades por ejemplo Voy a demostrar que la relación es irreflexiva. Ahora no voy a llegar a todos los detalles, pero bueno, quiero demostrar que x no es estrictamente menor que x. Mirad que si lo intento simplemente por auto, veis que no es capaz de demostrarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que demostrarlo solo por auto? ¿Alguien que diga por qué? ¿Por qué por auto solo no sale? Porque la definición de menor, mira, es una definición no recursiva. Y entonces... Tengo que escribir la, el teorema correspondiente. ¿Quién es el teorema correspondiente? Si yo lo miro, el menor, el teorema correspondiente terminado en def. Luego aquí tengo que añadirle que simplifique usando la definición de menor. ¿Veis? Ahora sí lo hace, pero lo he tenido que usar. Bueno, otra propiedad. Bueno, y una pregunta. ¿Y si...? Lo hacemos con Manolito, dale al botoncito. Que esperáis que diga Isabel, si le doy al botoncito, desde Ame. Vengo aquí y digo: venga, aplica, búscame la demostración. Bueno, veis que la he encontrado. Y bueno, lo que está diciendo Laura es lo mismo que está diciendo Isabel. Dice, por simplificación. ¿Veis? Me ha dado otra, me ha dado, es decir, por simplificación añadiendo simplemente la definición de menor. ¿Veis que son las que me ha encontrado Isabeli y, y además fijarse en qué tiempo? Mira que ahora me ha dicho, ha usado el E, el Z3, el C, 4 y el SPA y también por, eh, de manera remota, a Vampire. usa Usa todos esos. Este no le ha encontrado ninguna demostración. Y estos cuatro han, de, han encontrado demostración y la demostración que ha encontrado es en la misma. Bueno, no me voy a meter en detalle. Vamos a ver que la relación es transitiva. El menor estricto es transitiva. Bien, ¿qué dice? Que si X es menor que Y y, y es menor que Z, entonces X es menor que Z. Bueno. Mira. Primero, usando... La definición del menor, como x es menor que y, pues tengo que el x tiene que ser menor que y y el y no es menor que x. Y esto le pongo la etiqueta 1. No me metí en los detalles del single list, simplemente por simplificación. Aquí podría refinarse, pero vamos a hacerlo declarativa en la medida de lo posible. No vamos a llegar hasta los últimos de detalles porque conforme vayamos avanzando, cada vez los detalles son más largos. Bueno. De la misma forma, usando la segunda hipótesis, que el y es menor que x, tengo la segunda. Y ahora tengo que demostrar que x es menor que z. Luego, ¿qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar dos cosas. Primero, tengo que demostrar que x es menor que z. Bueno, veis que esto es fácil. ¿Por qué? Porque de la 1, usando la 1 con la regla de eliminación de la conjunción, ya saco que x es menor que y. De la 2, usando la regla, de, eh, la regla de la primera regla de eliminación de la conjunción, ya saco que el i es menor que z, y utilizando aquí tengo x menor igual que i, y, y menor igual que z, y tengo que demostrar que x menor es igual que z, eso aquí es la regla transitiva. Y lo otro que tengo que demostrar es que Z no es menor o igual que X. Entonces, uso la regla de introducción de la negación, supongo que Z es menor o igual que X, tengo que llegar a una contradicción. Pero si Z es menor o igual que X, además, tengo que X es menor o igual que Y. ¿Vale? Esto está claro. Y ahora por la transitiva ya tendría que Z es menor o igual que I, ya tengo Z menor o igual que I, pero por otro lado, tengo que Z no es menor o igual que I, bueno, pues ya, eso era Z no es menor o igual que I, usando la segunda, Z no es menor o igual que I, y con esas dos, aquí, usando el que Z no es menor o igual que I, con Z menor que I, por las reglas de la, ...de la eliminación de la negación, ya tengo la contradicción. Como he demostrado los dos, con la regla de introducción de la conjunción, ya tengo esta conjunción, y por la definición del menor estricto, usando la definición del menor estricto, ya tendría la demostración completa. ¿Veis? Bueno, aquí tengo la demostración. También podría haber hecho la demostración aplicativa. En fin, lo que pasa es que la demostración aplicativa es prácticamente la demostración automática. Porque el primer paso, mirad, aquí os he dejado señalado lo que estoy haciendo. Esto es lo que quiero hacer. Ahora, si lo que le digo es el unfold, es lo mismo que despliega la definición de la relación menor entonces cuando la despliegue en lugar del menor y que va a poner que x es menor igual que y y que y es no menor que x aquí lo mismo entre el I y el z y lo mismo entre el x y el z es decir, más expandido los tres y ahora en realidad qué es lo único que tiene que usar pues lo único que tiene que usar y nos dimos cuenta aquí, lo único que tiene que usar qué propiedad es del orden. Solo la transitiva, no tiene que usar ni la reflexiva ni la antisimétrica. Entonces le digo, pues solo con la propiedad transitiva y usa la transitiva como regla de introducción. Es decir, igual que la introducción de la conjunción, la introducción de la disyunción, simplemente como regla de introducción. Y esto también se puede hacer en la automática. mira en la automática... Ah, aquí todavía había dejado esto. En la automática, si le digo, en lugar de hacer la demostración, le digo, busca la demostración. Bueno, se pone a buscarla y me ha dicho, bueno, pues es simplemente, bueno, pues aquí me ha dado usando ta, ta, ta, por velar. O bien, esta de aquí. Es decir, podría también haber usado cualquiera de estas. Pero estas son, ya digo, las la que encuentra Isabel. Esta de aquí es, bueno, como ya he hecho la aplicativa, pues pongo la automática viendo simplemente lo que he utilizado. Y lo que he utilizado es la definición de menor y la regla atrás. Ya está. Bueno, que la relación es antisimétrica, lo mismo. ¿Cómo? Bueno, pues que si X es menor que Y y Y es menor o igual que X, de ahí puedo demostrar cualquier cosa. Bueno, vale, esto sale sin más. Bueno, y ya hemos terminado, este fin es, ya he terminado mi teoría de orden y ahora lo que quiero es ver cómo se hace la jerarquía de clases, porque una vez que tengo la relación de orden puedo definir un orden lineal ¿cómo le llamáis? Lineal o total un orden en que dado cualquier elemento, son comparables Bueno, lo voy a llamar de las dos formas. Un orden lineal, un orden total, es que dado dos elementos cualquiera, siempre se pueden comparar. ¿Qué significa comparar? Pues que el primero es menor o igual que el segundo, o el segundo es menor o igual que el primero. ¿Y cómo hacemos esto? Bien, pues creamos una clase que le voy a llamar orden lineal. Esa clase que tiene, dice, tiene todo lo que tiene orden. ¿Orden que tenía? La relación menor con y reflexiva, eh, y reflexiva simétrica transitiva. Bueno, pues, a esa le añadimos un nuevo axioma, El nuevo axioma que es, que dado dos elementos cualquiera, x y, o x es menor o igual que y, o y es menor o igual que x. ¿Vale? Bueno, y empiezo a desarrollar la teoría de los órdenes lineales. Y en los órdenes lineales, Siempre se va a cumplir porque como los órdenes lineales extiende a la de orden, yo la relación menor, ¿dónde la he definido? En orden. Pero como está definida en orden, también está definida en orden lineal. Y usando la relación menor, vamos a demostrar que dado dos elementos, o X es estrictamente menor que Y, o X es igual a Y, o Y es estrictamente menor que X. Bueno. Y eso se puede hacer, la demostración automática. Bueno, simplemente, en fin, eh, mirad, aquí está utilizando, eh, lo que no sé, vamos a ver eh, si el Leamer me da esa o me da la otra. En fin, bueno, veis que esta es la que me ha dado el Leamer, en fin, lo del local lo quito, pero me está diciendo, usando la antisimétrica, la lineal, y la definición de menor por el método auto. ¿Veis que esto que está aquí? Lo que está en la línea 387 es exactamente lo que me ha sugerido, la demostración que me ha sugerido Isabel. Bueno, mirad, comentario. Antisimétrica, ¿de qué clase es? ¿En qué clase la definí? ¿En la de orden lineal o en la de orden? Bueno, está en la de orden lineal. Lineal, esa sí está en la de orden lineal. Y menor de la menor de no definí en la clase de orden. Pero bueno, como la estoy extendiendo. Y esa también se puede hacer, la demostración aplicativa. Bueno, aquí la tenéis. Eh, no me voy a parar en los detalles, dejo como ejercicio. Lo que pasa es que hay muchas veces que hay que poner también la que estoy usando. Pero me interesa mucho más de las teorías que el detalle de cómo he hecho esta demostración bueno ahora lo que quiero es desarrollar la teoría de órdenes pero en lugar de utilizar las clases vuelvo otra vez al principio y la voy a usar con entornos locales vamos y eso ya va a ser nuestro último nuestro último desarrollo mirad la he diferenciado porque en lugar de orden minúscula le pongo orden mayúscula y en lugar de clase, un entorno local. Entonces, el menor igual, para no confundir con el menor igual, pues lo he escrito con el incluido. Pero tiene las mismas propiedades, reflexiva, transitiva y antisimétrica. Pero no es una clase, es un entorno local. Y ahora los teoremas se... Notan, se diferencian por el nombre. Si yo le pregunto, ¿quién es el teorema ¿cuál es el teorema correspondiente a la propiedad reflexiva? Pues que X menor o igual que X. También le puedo decir, ¿quién es el teorema, no, la propiedad reflexiva, en el contexto de los órdenes? Pues lo que me está diciendo. Si menor o igual es un orden, entonces... X es menor o igual que X. O también la definición. Mirad que cuando le digo la definición, orden de lo que me está escribiendo es que menor o igual es un orden. Mirad que esto lo está escribiendo casi en orden superior. La relación menor o igual es una relación de orden si se cumplen estas tres propiedades. Y lo mismo que os decía. Veis que todo esto lo está reduciendo otra vez a lógicas de primer orden para todo x y z bueno yo que sé la transitiva si x es menor que igual que y y es menor o igual que z entonces x menor o igual que z y todo lo está escribiendo en primer orden bueno eh, igual que hicimos esto aquí he visto que hay una rastilla para que todo esté alineado igual que hicimos con la extensión en clase los contextos también se pueden Extender. Ahora voy a crear un nuevo contexto en que va a ser el de los órdenes lineales. He usado la mayúscula para distinguirlo de lo anterior. Y va a ser el contexto de orden extendido con un nuevo, nuevo axioma. Y el nuevo axioma es lineal. El axioma de lineal que me dice que X es menor o igual que Y o Y es menor o igual que X. Bueno. Eh, estos son, digamos, órdenes abstractos, pero yo puedo bajar de los órdenes abstractos a los órdenes concretos, porque, <coughs> mirad, los boleanos se pueden ordenar, hay una relación de orden en los boleanos para que algo sea una relación de orden, ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito es una operación que dado dos elementos me devuelva algo que es verdad o mentira. Pues una forma de definir una relación y, ahora, y después hay que demostrar que se cumple, que esa relación cumple estas tres propiedades. Bueno, pues voy a ver qué los boleanos son. Mirad, aquí voy a interpretarlo, pero ¿cómo voy a decir que x es menor que y? Pues una función que a y le va a asignar x implica y. Hombre, es verdad que esta relación, cuando yo le digo, interpreta que este orden, es, esto es el orden de la implicación, está dentro de un orden. Y la definición del orden de implicación para los boleanos va a ser esta función. Es la función que coge dos elementos y va a ser verdad si el primero implica el segundo. Bueno, pues cuando yo le digo que esto es un orden, me está intentando, Isabel, demostrar que esto es un orden. ¿Pero qué significa que el implica sea un orden? Vuelvo para atrás. ¿Cuál es la definición de orden? Pues lo que tiene que demostrar es que el implica cumple estas tres propiedades. Si no, aunque yo le diga que los boleanos con la implicación forman un orden, pues no se lo cree. Entonces, cuando le diga, interprétalo, vale, me dice, pero queda por demostrar esto. Digo, vale, vamos a demostrarlo. ¿Qué creéis que va a pasar cuando le diga? Vamos a empezar con la demostración. ¿Cómo va a reaccionar Isabel? ¿Cómo va a reaccionar Isabel? Bueno, pues cuando le diga que lo demuestre, dice: Vale, para que la implicación sea un orden, hay que demostrar tres cosas. Hay que demostrar estas tres propiedades. Veis que esta es la propiedad reflexiva. Esta de aquí, ¿cuál es? La transitiva. Y esta de aquí, ¿cuál es? La antisimétrica. Si X implica Y y implica X, es que X y Y tienen que ser iguales. ¿Está claro de dónde han salido esas tres propiedades que hay que demostrar? Antes de que pasemos a la demostración. Bueno, pues, ¿cómo se demuestran? Pues... La primera. Hay que demostrar y otra vez fijarse que estamos en lógica de primer orden. Así que hoy que estamos casi en la penúltima clase, estamos usando las cosas de la primera clase. Bueno, pues sea P una relación. Yo tengo que demostrar que P implica P. Pero que P implica P, como es? Por simplificación. Me podía haber metido en la clase primera del orden de de las primeras que empezamos, y hacer la demostración con la regla de introducción de la implicación. Pero en fin, por eso decía que lo vamos a hacer detallada en la medida de lo posible. No me voy a meter en más detalle. Paso a la siguiente. La siguiente, ¿qué es lo que me dice? Pues la siguiente, cojo P, Q y R, supongo que P implica Q y Q implica R, y tengo que demostrar que P implica R. ¿Cómo? Pues dejo a Isabel que lo haga solo. Y en la tercera, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues la tercera, supongo que P implica Q y que Q implica P, y tengo que demostrar que P implica Q. Mirad, vamos a hacerlo, lo voy a quitar. Esta lo tendría que hacer, en fin, ¿cómo lo haría? Bueno, pues el primer intento decía, bueno, pues Manolito, dará al botoncito. Venimos aquí, que busque la demostración... Y veis que en 0,4 milisegundos me ha dicho por blast Pues ya está, demostrado. No voy a seguir refinando. Es decir bueno BLAS, ¿qué significa? Usando los procedimientos de la lógica. Bueno, pues nada, usando los procedimientos. Esto, si queremos la detallada, tendríamos que hacerlo utilizando... Aquí es una igualdad, pues tendría que ser con la regla de introducción del bicondicional bueno, pero habéis visto que lo que he hecho ha sido, en definitiva que definí la implicación entre los boleanos y demostrar que los boleanos con la implicación forman un orden ¿se os ocurre algún orden en los números naturales aparte del orden trivial del menor? ¿qué orden podría definir, qué relación podría definir entre los números naturales que sea un orden? ¿X está relacionado con Y? Sí, solo sí. ¿qué? ¿Qué relación podría definir que sea un orden? Que sea un orden tiene que cumplirse la divisibilidad. Lo que dice Carlos. Bueno, pues ¿cómo le vamos a decir que los números naturales con la relación de divisibilidad forman un orden? Bueno, mirad. Sería aquí. Le estoy diciendo. Voy a definir el orden de divisibilidad. Y, y eso va a ser un orden. Y la relación de divisibilidad, ¿qué va a ser? Pues va a ser la función divide, que ya la tenemos, que dado dos números naturales, me va a dar verdadero si el primero es un divisor del segundo. Vale, Entonces, ¿qué es lo que me plantea Isabel cuando yo le digo que use esta interpretación? Pues me dice, tienes que demostrar que es un orden. Bueno, vamos a empezar la demostración. Cuando le diga empieza la demostración, ¿qué es lo que me dice? Pues que X tiene que dividir a X, que si X divide a Y y el Y divide al Z, entonces X divide al Z, la transitiva. Y en los números naturales, si X divide a Y y Y divide a X, X e Y son iguales, pero están en los naturales. Porque si en lugar de estar en los naturales hubiese estado en los enteros, la tercera propiedad se cumple o no los números enteros, ¿se cumple la, la antisimétrica? ¿Sí o no? No, porque podría decir, el porque podrían ser divi eh, eh, divisores con signos contrarios, pero en el caso de los naturales ya está. Entonces, ¿cómo demuestro la primera? Pues sea ha hecho un número natural y el primero por simplificación. Ya dije que iba a ser solo detallada en la debida de lo posible habría que buscar los axiomas poner sí o sí pero es que no quiero hoy meterme en esos detalles para resaltar el detalle de la interpretación con eso ya he demostrado la primera vamos a la siguiente qué es lo que hay que hacer pues cojo tres números naturales y lo que tengo que demostrar es que si el primero divide al segundo y el segundo al tercero ta ta ta porque aquí he puesto auto hombre eh, hubiese ser bastado sin Veis que sin sí? no es suficiente. Y decir, bueno, por auto o bien, ¿qué hubiese hecho? Pues Manolito dará el botoncito, hubiese venido aquí, digo, aplica y busca la demostración. Ya la ha encontrado. Bueno, me ha dado alguna con trans, con divide, de trans, bueno, hasta un poquito más detallada que esa pero En realidad, podría haberle dicho, dice, usando ...que divide es transitiva utilizando velas. Bueno, dejo esa, pero también por auto hubiese salido. Y esta de aquí, lo mismo. Pero voy a hacer lo mismo de antes. Es decir, voy a, en lugar de por auto, porque aquí, ¿qué estoy diciendo? Sea X e Y, en fin, me vengo aquí a la salida, lo que estoy diciendo es... ...sean X e Y dos números naturales, supongamos que X divide a Y y que Y divida X. Y hay que demostrar que divide. Por auto sale... Pero si en lugar de haberlo hecho por auto, lo hacemos con la búsqueda automática de la demostración, bueno, mirad, veis que no siempre me sale lo mismo. Que he querido hacer hasta la última para demostrarlo. Veis que el EP me ha dicho por simplificación añadiendo la simétrica. El segundo de demostración me ha dicho por auto. El tercer demostrador me ha dicho por auto el, el Z3 malillo usando estas propiedades bueno, voy a coger esta de aquí bueno, pues me dice por sí, ya. pero veis que al fin de cuentas las demostraciones quien lo habéis buscado es eh, Isabelle y, y que aquí todavía quedaría punto por refinar vale bueno, pues todo lo que hemos hecho en la clase de hoy son dos aproximaciones ...al desarrollo de teorías idiomáticas... ...una, usándolo... ...que lo hemos hecho con grupos y orden... ...otra, utilizando clases y jerarquías de clases... ...que lo hemos hecho solo para la relación de orden... ...todo lo que hemos hecho es solo... ...arrascar la superficie de dos temas... ...aquí en la bibliografía lo tenéis... ...pero no solo en la bibliografía... ...sino que si le dais a la documentación... ...aquí... Tenéis los entornos locales, veis, en los tutoriales de Isabel, el segundo es ¿eh? los entornos locales. Bueno, esto se ha abierto, pero no lo tenéis, espera un momento, que tengo que enchufar, que se está acabando la batería, a ver, los problemas en directo, esto me parece que no lo estáis viendo lo voy a poner aquí bueno eh, a ver voy a cambiar de voy a cambiar la ventana uh, aquí está veis que esto es el de eh, vamos el tutorial del uso de los entornos locales y las interpretaciones. Veis que aquí lo explica todo, explica las relaciones de orden parcial, que más o menos es la que hemos estado haciendo, pero extiende más y algo muy de la naturaleza de matemática, bueno, pues cómo se van haciendo jerarquías. Los órdenes parciales, nosotros lo hemos extendido a totales, se puede extender a retículos, los retículos distributivos, y se pueden trabaja en una jerarquía de teorías locales, en fin, eso, el que tenga curiosidad, se está viendo, sí, el que tenga curiosidad, bueno, y quiera más, bueno, pues ahí tenéis todo esto de los entornos locales, y también hay, quito este de aquí, vuelvo, otra vez a Isabel, y hay otra, es la siguiente, que se llama clases. Vamos a poner esta. Es como hemos hecho la primera de los órdenes, utilizando clases. Bueno, a ver. Y ahora vamos a ver. Tengo que volver a cambiar de pantalla. Cambiar a la de clase. Bueno, aquí tenéis otro tutorial que es cómo trabajar con las clases de tipo en Isabel del misma, de la misma forma o de forma parecida a cómo se trabajaba con las clases de tipo en Hack. Bueno, y aquí veis cómo se están definiendo las clases, dentro de las clases, las subclases. Aquí, no me he metido porque tampoco sé qué conocimiento tenéis de estructuras algebraicas, pues se podría trabajar con la clase de los semigrupos. Mirad, ¿un semigrupo qué? Un semigrupo es una estructura que tiene una operación y esa operación tiene que ser asociativa. Y después, bueno, pues se pueden hacer instanciaciones, los naturales con la suma forman semigrupos, en fin, ¿vale? Y también se puede trabajar con las jerarquías de clase bueno, y la relación entre clase y subclase. ¿vale? Pero ya he dicho que todo esto es, que lo que hemos visto aquí tendríais los semigrupos, lo podéis extender a los monoides por la izquierda, los monoides por la izquierda extenderlo a los monoides, también los monoides por la izquierda se pueden extender a grupo y trabajando en toda, en toda la jerarquía de teoría. En fin, pero ya digo que todo esto son extensiones. Vuelvo otra vez a cambiar de pantalla. Vuelvo a Isabel y aquí tenéis los dos, el local y el clase, los dos tutoriales que os he dicho. Los podéis leer, pero esencialmente nosotros lo que vamos a usar es solo lo que hemos visto en este tema. Se pueden hacer muchas más cosas cuando se está trabajando a un nivel más abstracto con, con teoría, pero ya está. Así que, ¿alguna pregunta del tema antes de que te, eh, termine la, la grabación? Bueno, pues termino.